La próxima vez que un petrista se le acerque a usted a decirle que vote por Gustavo Petro porque ellos representan el cambio, por favor muéstrele este video, ¿sí? Que demuestra que efectivamente Gustavo Petro podrá representar lo que él quiera, pero menos el cambio, porque se ha rodeado única y exclusivamente de gente que representa la politiquería de toda la vida. En pantalla podrán ver las declaraciones del lagarto Roy Barreras, mano derecha del propio Gustavo Petro contándonos cómo se unió con Germán Vargas Lleras que hace parte efectivamente de la politiquería en Colombia que, sí, y si me declaro ausente y carente de información, porque en la última reunión yo no estuve de Gustavo con Germán Vargas Lleras la última información que teníamos hace dos semanas Tito debe tener más información es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que Frenaba la adhesión a FICO y dejaba más o menos a la gente en libertad, lo que ha permitido hacer algún trabajo con las bases de cambio radical. Frenaba la adhesión a FICO. Repito, porque esto es demasiado importante. La más información, temístocles, pues, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él. De... Vargas hizo una especie de acuerdo con él. Imagínense, Gustavo Petro haciendo acuerdos con Germán Vargas Lleras. ¿Qué tiene esto de cambio? Por favor. ¿Qué? frenaba la adhesión África y dejaba más o menos a la gente en libertad. Lo que ha permitido hacer algún trabajo con las bases de cambio radical. Lo que ha permitido hacer una especie de trabajo con las bases de cambio radical. ¿Por qué? O se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Pues resulta que hace cuatro años Germán Vargas ya sacó más de un millón de votos en primera vuelta. Votos que se fueron de forma directa para Iván Duque. Si Iván Duque llega a los... Casi diez, más de 10 millones de votos es porque Vargas Lleras le aporta la mayoría de esos votos del millón doscientos mil votos que alcanzó a sacar, ¿qué dice Gustavo Petro al día de hoy? obviamente si queremos llegar al poder necesitamos a Vargas Lleras de nuestro lado, necesitamos esa cantidad de votos que en su momento Vargas Lleras pudo sacar eso es lo que representa a Gustavo Petro eso es lo que representa el pacto histórico que tiene todo eso de cambio? ¿qué tiene todo eso de cambio? fíjese nomás en, la, en pantalla quiénes están Puros senadores de la lista cerrada que puso Gustavo Petro a dedo para el Congreso. Sí, así es. Clara López de fondo, que ha militado en el pueblo democrático y que al día de hoy también está dentro, dentro del pacto histórico. Fíjese nomás, puros lagartos, puros lagartos, porque en este momento ustedes podrán ver... ...que Revista Semana ha estado publicando constantemente una serie de videos... ...en donde demuestran que todos tienen las manos juntadas... ...todos tienen las manos juntadas y todos trabajan de forma sistemática... ...para acabar con su adversario... ...cuando ni siquiera están en el poder... ...imagínense lo que harían estando en el poder... ...nos acaban a todos... ...pero es muy importante que ustedes puedan también entender... ...que es que Gustavo Petro no solamente se ha aliado con Germán Vargas Lleras... ...sino que también se ha aliado con santistas, con políticos de toda la vida, con los verdaderos politiqueros. En pantalla podrán ver un diario que no es precisamente de derecha, titulando lo siguiente, Petro se rodea de más santistas para enfrentar la antipolítica de Rodolfo. En la imagen, Griselda Restrepo, del Partido Liberal, Gustavo Petro, Guillermo Rivera, Santista y Alfonso Prada, secretario general de Juan Manuel Santos. Con Gustavo Petro. ¿Qué tiene esto de cambio? Es la gran pregunta. ¿Qué tiene todo esto de cambio? Ante la segunda vuelta con Rodolfo Hernández que dio la sorpresa el 29 de mayo, Gustavo Petro se encuentra ante el desafío más grande que ha tenido en esta campaña. Por primera vez no puntea en las encuestas. Está ante un rival al que antes había buscado como aliado y al que le pelea la bandera del cambio. ¿Qué tiene esto de cambio? ¿Qué tiene, qué tiene todo esto de cambio? ¿Qué tiene esto de cambio? Esto apesta, esto huele mal, demasiado mal. Entre el martes y el miércoles Petro hizo cuatro de estos eventos en los que recibió el apoyo de sectores de la campaña de Sergio Fajardo, como Ariel Ávila y Mabel Lara, y también a tres exministros de Juan Manuel Santos, Luis Gilberto Murillo, Guillermo Rivera y Griselda Restrepo. Fíjese nomás. Es decir, la campaña de Petro se ha enfocado en su estrategia de acercar a la vez a los alternativos y a políticos cercanos a Santos que coinciden en su mayoría en que apoyaron el sí en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo vamos a ganar, dijo el senador Armando Benedetti que hace parte del comité central de la campaña. Es decir, lo que han venido haciendo que es. ...politiquería de toda la vida... ...juntarse con los mismos políticos de siempre... ...ir a las cárceles a hablar a los políticos que ya están... ...pagando penas por corrupción... ...sí... ...esa es la política del cambio... ...la política del amor... ...es que es ridículo que llegue un petrista... ...a decirle a usted que vote por el cambio... ...que vote por Gustavo Petro... ...que mi voto es Secretoski. ...ridículo... ...patético... La opción institucional, si hay alguien que ha defendido la institucionalidad es Petro Dijo el senador liberal Iván Agudelo, uno de sus aliados en campaña Quien apoyó a Alejandro Gaviria, otro ex ministro con el, con el que Petro ha coqueteado Al día de hoy ya Alejandro Gaviria está con, con Gustavo Petro A pesar de que también en estos audios que, y videos que ha filtrado la revista Semana Que ha publicado la revista Semana Deja ver que también fueron por Gaviria de que atentaron contra Gaviria y Gaviria se, se, es un pusilánime que no es capaz de romper cobijas con el petrismo. No, está ya metido y sigue metido allá, a pesar de que se le haya demostrado de que efectivamente el petrismo lo intentó acabar por donde fuera. ¿Eh? Agudelo, quien también es aliado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está planeando una visita de Petro a Medellín, ya no para eventos en plaza pública como lo que caracterizaron la primera vuelta, sino para reuniones privadas con líderes en varios universidades y políticos. Definitivamente es que el, si usted va a votar por el pacto histórico, aún conociendo todo esto, usted está colaborando y es directamente responsable de entregarle la patria al país a los bandidos, a personas que se dedican al pillaje como estos, a negociar cuotas de poder, vuelvo e insisto, salir a votar por el ingeniero Rolf Fernández es un imperativo moral de cada uno y no basta simplemente con ir a marcar la X del ingeniero Rolf Fernández en el tarjetón, no, necesitamos desde ya empezar a hacer trabajo fuerte trabajar con las personas que están en su círculo, con sus familias, con sus amigos decirles por quién va a votar, si no va a votar que va a votar en blanco, no vote en blanco necesitamos que vote por el ingeniero, mire quiénes son el pacto histórico, mire lo que hacen, no podemos permitir que los bandidos se suban al poder tenemos que trabajar día y noche incesablemente, incansablemente, para no permitir que estos bandidos, estos pillos estos guerrilleros culturales, porque lo han dejado de ver que trabajan de forma sistemática a través de las redes sociales para colocar el mensaje que ellos quieren colocar y esconden el mensaje que ellos quieren esconder son bandidos, se desmovilizaron de las armas, pero en este momento sus armas es la cultura, son las redes sociales, son bandidos Gustavo Petros dice desmovilizarse, pero todavía no se ha desmovilizado de su mente no lo ha hecho señores, salgan a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández